Hola, buenas. La siguiente presentación es una experiencia aérea y el título es La versatilidad de los REA. Me voy a presentar de manera muy breve, pues esta soy yo, Pieda Isabel, una readicta y reenganchada totalmente y abrevio para que me dé tiempecillo. Vamos a empezar con el acercamiento de los REA. Pues yo tuve la gran suerte de conocer a Geles hace dos años en el Instituto de IESIFAC en la provincia de Alicante. Ella es mi compañera y amiga de geografía e historia y impartía en tercero de Paimar el ámbito lingüístico. Y yo le daba al mismo grupo pues, las clases de inglés. Y gracias a ella conocí pues, las miniseries de CEDEC y me animó a que realizara alguna tarea de su, materia, de su REA en mi materia. Y los proyectos aplicados pues fueron el, el proyecto EDIA que tenía, Cómo sería tu mundo ideal, y las autoras, pues, Es Geles y Lola. Era un proyecto gamificado, creado para el ámbito sociolingüístico, que se dividía en ocho proyectos, de los cuales yo elegí, elegí cuatro. Cómo somos los jóvenes europeos, escritores del paisaje, cómo quedaría España si se derritieran los polos y dónde construimos nuestra casa. Y he puesto un pantallazo porque si no lo habéis echado un ojo, que se lo echéis porque no tiene desperdicio. Bueno, en el primer trimestre eh, del proyecto Escritores del Paisaje, pues, hice una actividad que se llamaba Cuando yo era joven. Y aquí eh, el alumnado, pues, repasó lo que era el pasado simple, se imaginaron que estaban en el 2075 y narraban a sus nietos y a sus nietas eh, la profesión que desempeñaban cuando eran jóvenes. Y hasta algunos de ellos vinieron disfrazados para meterse más en el papel. Luego, eh, la segunda tarea eh, que hicimos en el trimestre pues fue del, proye del proyecto Cómo somos los jóvenes europeos. Y la actividad que realicé era ¿Eres un auténtico líder? Y entonces Geles y yo hicimos un vídeo, eh, los alumnos repasaron los verbos modales y visualizaron el vídeo que hicimos para ver las características de un líder natural que generó un debate muy interesante y lo voy a poner que dura un minutillo y, y me da tiempo. ...porque para mí todos vosotros sois líderes... ...por eso quería entretenernos un ratillo... ...porque cumplís todas las características... ...que el vídeo tiene. Bueno, y luego lo que hicieron... ...pues fue hacer una presentación digital, oral... ...en los alumnos para eh, comparar las características... ...de un líder mundial del pasado... Con, ...con los de la actualidad. Y estas son las actividades que han salido en el libro... ...que no hace falta, en el vídeo no haría falta ponerlo. En el segundo trimestre... Del proyecto, ¿cómo quedaría España si se dirigieran los polos? Pues ahí sí que tuve que variar bastante la actividad porque estaba a la etapa de los volcanes y mis alumnos quisieron que fuera mejor cómo quedarían las ciudades arrasadas por los volcanes. Así que les hice caso. Así que estudiaron el futuro simple y desarrollaron otras destrezas, como vaya a poder ver en la foto. Así. No penséis que no damos inglés, ¿vale? Que sí que damos, pero es que nos no gusta hacer muchas cosillas de este tipo. Podéis observar que con unas botellas las cortan y empiezan a darle forma de volcán echándole barbotina. Luego, eh, los volcanes los decoraron y la verdad es que cada volcán refleja la personalidad de los chiquillos que tenemos en clase. Y luego ya llegó el momento de la erupción del volcán. Probamos diferentes tipos de ingredientes. Eh, los que mejor funcionaron fue el de pintura roja con vinagre y becaronato, pero ahí probamos tomate, pastillas de cervecente y de todo. Luego en el, en el tercer trimestre el proyecto era donde construimos nuestra casa y aquí mantuvimos totalmente el título de la actividad para hacerlo en inglés. Eh, realizaron una presentación digital oral en, utilizando Geniali y practicaron el futuro simple y el Vivo to. Eligieron países como Italia, Rumanía, Noruega e indicaron diferentes datos como puede ser la capital, la lengua, el número de habitantes, montañas importantes, ríos importantes gente famosa del país, museos... Y luego, pues claro, había que hacer alguna manualidad con estos chiquillos. Y pintamos azulejos con las banderas. Y es que en mi centro eh, conviven 34 nacionalidades. Pues entonces considerábamos que sería muy chulo para ellos sentirse identificados con la bandera. Hubo alumnos que tuvieron que hacer hasta dos banderas, porque en clase solo eran 17 y hay 34 nacionalidades. Y al final pues hicimos un mosaico para nuestro instituto y aquí con nuestro peñón, que no podía faltar. Si os fijáis un poquillo hay alguna que otra bandera que no está bien colocada, pero bueno, solo se da cuenta el alumnado de ese, de ese país. Luego eh, continuamos con un curso sobre… continué haciendo un curso de e learning ya que Helen me metió aquí de pleno de esto y me encantó. Era el uso y revaloración de recursos educativos abiertos con S-Learning y Geles era la tutora de REA, el coordinador era Ricardo Nuz, y Maite era la tutora, Maite Bermúdez, de de Y fue así, haciendo este curso, cuando me quedé fascinada con los REA de las ciudades de habla inglesa de Leo. Y nada, entonces, pues tuve que hacer un curso que impartía Leo, para conocerlo un poquito más. Y el curso era Creación y Adaptación de Recursos Educativos Digitales Abiertos para el plurilingüismo. Aquí teníamos que adaptar un nodo, pues yo adapté todo el REA de Nueva York, que me encanta, y lo convertí en Chicago. Así que esto es una clara evidencia de que se puede coger cualquier REA de los que hay y lo podemos transformar en otros muy parecidos. Bueno, seguimos. Luego, pues, está la creación de un REA, el de la Agenda 2030… Y, y mi objetivo es porque soy un fan de la agenda 2030 porque pues digo a ver si visualizándose aquí llega a la agenda 2030 primaria secundaria y a bachillerato y quería comentar que es un, un, una, pues un rea que cumple con el currículum totalmente y aunque sea de la materia de inglés se podría utilizar perfectamente en otras materias por ejemplo en informática con la realización de un póster digital o usando Google Formulario, y son actividades, tareas que tienen que hacer los alumnos en este real de Inglés. Con la tecnología, porque graban un vídeo promocional. Con música, porque se tienen que inventar una, una canción. Educación física, porque tienen que crear la coreografía para la canción. Con matemáticas, porque analizan los resultados del cuestionario que hacen en Google Formulario. Geografía e historia, por la visualización del vídeo de la UNESCO. Y porque prácticamente se puede relacionar con casi todos los ODS como el fin de la pobreza, hambre cero, paz, justicia e instituciones sólidas. En biología, con el ODS-2, de hambre cero también, el de acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistema terrestre. En física y química también, y como hoy estáis muchos de física y química, eh, con salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, con educación en valores y filosofía educación de calidad, igualdad de género, reducción de desigualdades, producción y consumo responsable y, finalmente, pues con la lengua castellana, francesa y cualquier otra lengua, simplemente traduciendo el REA. Y luego, pues nada, que no solamente los REA se pueden aplicar a la educación reglada, también los podemos llevar a la educación no reglada. Y este verano, pues una amiga que es directora en un pueblecito de Granada, de donde yo soy, aunque esté en Calpe de profesora, pero soy de Granada, pues eh, se nos ocurrió hacer pues, el primer breano reapuzón de conocimiento intensivo de inglés gratuito. Estábamos tan emocionadas que, eh, pues eso, que no nos dimos cuenta que el día 15 era festivo, así que tuvimos que reducirlo un poquito más. Lo que hicimos fue ampliar aquí, en vez de hora y media, hicimos dos, el proyecto pues eso, que no nos dio tiempo a completarlo, pero los niños disfrutaron, como no se ha acabado, el siguiente verano tendremos que hacer la siguiente parte, y pues trabajaron, visualizaron los vídeos de los agentes del cambio, hicieron los juegos que tiene el S-Learning, como el de adivinar palabras y Eres un todo pudieron leer el cómic del viaje de Frida, el… ...y hacer un cuestionario para saber el nivel de conocimiento... ...que tiene la población del pueblo sobre la Agenda 2030... ...que fueron unos datos muy curiosos... ...y os voy a poner un, el vídeo que dura un minutillo, ¿vale? Eso este verano, con ventiladores porque nos moríamos de calor... luego, pues, nada, que durante el curso 2022-2023, pues, me siento con fuerza para poder explicar durante todo el curso solo REA. El libro lo voy a utilizar solamente como herramienta eh, de apoyo. Y nada, los REA que me han gustado de primero y segundo los voy a adaptar para tercero y cuarto, y los que me han gustado de tercero y cuarto los voy a adaptar también para primero y segundo. Y ya no estoy sola, tengo una REA familia, que eso reaconforta -re -con -re <risa> muchísimo. Y agradecimientos por el re-power que emiten eh, Cristina, Leo y, y Lola, que para mí han sido fundamentales en este, en este viaje. Que gracias por adoptarme. Y ya está. Ahora os doy los llaverillos. <risa>